ser muy atentos porque la profecía que vemos puede ser la suya. Les recuerdo a todas aquellas personas que estén interesadas en una consulta por videollamada, que nos pueden contactar al WhatsApp 315-634823 o al 326-962816. Todo es con cita previa, nada es improvisado, con cita previa. Vamos a iniciar la lectura del tarot en el día de hoy para todas las personas nacidas bajo el signo de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 y déjate sorprender. Aries. Aries. Mucha diligencia esta semana. Una semana trascendental para ti. Una semana donde se va a definir gran parte de ese proyecto que tienes archivado durante muchísimo tiempo. Lo has retomado y vienen grandes cosas. Vienen grandes cosas. Con algo inconvenientes, claro que sí. Veo demandas también. Veo... Problemas judiciales a raíz de estos asuntos que vienes eh, planeando Pero finalmente vas a salir victorioso o oh, victoriosa, signo de Aries Aries, ¿alguien del pasado? Que te está pensando muchísimo No, es raro que toque la puerta de tu casa Pero va a crear bastantes inconvenientes, bastantes conflictos En esta ocasión, es bueno para eso proyectar que esa persona llegue a tu casa Colocar una fotografía en un producto que se conoce en Colombia como específico. Lo colocas debajo de tu cama durante tres noches seguidas y así evitarás que esa persona llegue a la puerta de tu casa. Aries, compartir con la familia. La familia se está pidiendo niños que compartas por ello, tu, tu pareja, tus hijos, tus seres queridos. Es hora de olvidarse un poco del trabajo y empezar a compartir con ellos, con esos seres queridos que tanto te han brindado. No todo puede ser trabajo, signo de Aries. Aries, no entorpezca los proyectos, los proyectos de otros, no sea tan negativo. Si no aportar nada bueno, entonces mejor no aporte nada y no diga nada y quédese callado cuando alguien comente sus proyectos usted lo hace en ocasiones sin interés y ninguna intención pero puede ir susceptibilidad de los demás y me perdona que sea tan franco pero yo no le digo a la gente lo que quiere escuchar signo de aries últimamente estás muy sensual signo de aries esa sensualidad que estás transmitiendo últimamente está trayendo sus frutos y vas a conseguir lo que tú quieres en ese aspecto de tu vida signo de aries. Vamos a lanzar el último arcano Tercero Aries, abundancia Abundancia para esta semana que llega Aproveche el cuarto de hora Aproveche este momento Para ahorrar, para guardar Porque también después de eso Vendrán tiempos de crisis Número de suerte para el signo de Aries 40-22 22-40 Continuamos con la rueda Zodiacal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 630-4823. Atrévete y déjate sorprender. ¡Tauro! Siempre se lo he dicho y siempre se lo diré. No me cansaré de repetirlo. Usted es uno de los signos líderes del zodiaco. Tauro, de los más emprendedores, de los más exitosos. Veo una vida llena de sufrimiento en un pasado. Evite recordar el pasado, signo de Tauro No lo recuerde Si algo le va a lastimar, si le va a producir lágrimas No lo recuerde En ocasiones se victimiza, signo de Tauro Deja también a un lado, signo de Tauro Y no llame la atención de esa manera Tú eres muy capaz En tu trabajo Vas a tener discordias laborales con tus compañeros de trabajo Signo de Tauro Aunque tú tengas la razón Aprende a callar, aprende a callar. En el dinero, en la abundancia Esa semana va a ser una semana algo crítica, algo difícil, el dinero así como se te llega, se te va de las manos. Es bueno que te hagas una limpieza, es bueno que te hagas un de caminos o un despojo para empezar nuevamente a respirar abundancia como vienes acostumbrado. Eres una persona muy solitaria, una persona que no está rodeado de amigos ni de amigas porque sabes perfectamente que es mejor andar solo que mal acompañado y esto te ha servido de mucho en la vida. Eh, alguien, en el transcurso de esta semana Signo de Tauro te va a ocasionar un problema físico Puede ser un golpe accidental O un problema o un choque en tu vehículo si lo tienes Pero si sí se va a presentar un inconveniente con esto Presten mucha atención a esto Signo de Tauro Tauro, el arcano nuevamente del mal El arcano de la maldad Signo de Tauro, protégete Que la maldad existe y la envidia hace que muchísimas personas actúen de una manera que no es la correcta, como montando trabajos de magia negra, altares de hechicería, de brujería. Mucho cuidado con esto, protege, Es bueno que te proteja, signo de Tauro. No mereces que pases por esa situación. Reconocimiento. Una etapa de reconocimiento llega para ti, a tu vida. Una etapa donde muchos van a reconocer todos los esfuerzos que has hecho y van a valorar, después de tanto tiempo, todo lo que has hecho por ellos ¿Vamos con el número de la suerte? Claro que sí, para el signo de Tauro 38-68 68-38 Eso es todo para el signo de Tauro Vamos ahora, continuamos con la rueda del tarot Para los nacidos bajo el signo de... Géminis. Y recuerde que usted puede tener su lectura de tarot personalizada Por medio de una videollamada Separe su cita ya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 a los consejos y a la intuición que nunca le ha fallado, signo de Géminis. Es bueno que escuche, sobre todo el consejo de nuestros ancianos, signo de Géminis. Siempre que haces tu voluntad sin escuchar a los demás, terminas perdiendo, terminas estrellándote. Géminis, no se haga el de la vista gorda, no se haga el que no ve las cosas, no se haga el que no se da cuenta de las cosas como para disimular, para pretender que usted es inocente de todo. Usted sabe perfectamente lo que está pasando, signo de Géminis, y se quiere hacer el de la vista gorda. Si usted quiere hacer el de reír de todo el mundo, eso es su decisión, pero todo el mundo sabe que usted lo sabe. Y usted piensa que ellos lo ignoran, signo de Géminis. Géminis, esa persona que se juega de su vida no va a volver, no le ruega más, no le bendiga, no le insista, no le implore, que por las buenas no va a regresar, a no ser que le quiera montar un trabajo o una amarre de amor de la única manera que regresará de resto esa persona no va a regresar se siente muy dependiente Géminis de esa persona siente que no puede respirar, siente que se le va la vida si no está con esta persona a su lado si quiere dar no puede recuperar, pero por las buenas nunca va a regresar Géminis sea un poco más cortés, un poco más amable, un poco más sociable con esas personas en tu entorno en ocasiones por, el, por el, el momento por el que estás atravesando es un poco descortés entonces te invito a que seas un poco más amable cuando llegas a algún lugar eh, veo confusión en tu vida algo de confusión porque no sabes qué camino elegir no sabes qué deseas realmente pero tú en el fondo el signo de Géminis sabes cuál es el camino que debes coger un poco más reflexivo piensa analiza la situación y toma de decisiones signo de géminis para los solteros géminis una relación de pareja muy pronto todo va a empezar como un juego pero se puede consolidar una relación a futuro tómela con calma no entregue demasiados sentimientos porque siempre que ha entregado sentimientos termina sufriendo termina perdiendo vamos ahora con el número de suerte para los nacidos bajo el signo de géminis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 320-696-2816 y más 57-315-630-4823. Atrévete y déjate sorprender. Cáncer. No muerde la mano el que le da a comer signo de cáncer. No seas desagradecido o desagradecida. Estás en el ojo del huracán. Todos se tienen entre ceja y ceja. Es aluminado con lupa todo lo que estás haciendo. Así que pisa blandito, signo de cáncer, te lo estoy advirtiendo. Pisa blandito, porque si no lo haces, eso te llevará al desastre, signo de cáncer. Cáncer, te van a llamar a relación, a rendir cuentas en tu trabajo. Te van a llamar la atención y es el momento de callar. Bajan un poco a las revoluciones, bajan un poco a, a tus emociones y... Aprende a escuchar y a ser un poco más tolerante Cáncer, esa transición por la que viene atravesando en estos momentos Va a llegar a su fin Lo que aprendiste, lo aprendiste Si aceptaste los cambios, perfecto Y espero que así haya sido signo de cáncer Porque esa transición es muy importante para tu vida Si sabes interpretar perfectamente, ¿para dónde vas? Si sabes interpretar perfectamente, ¿para lo que el destino te está enseñando en este momento. Signo de cáncer. Cáncer, por favor. Deja de dormir hasta tarde. Últimamente estás como muy perezoso o muy perezosa. Claro, a quien no le gusta dormir hasta tarde, pero es que la cama no da plata. La cama no da dinero Madruga, A emprender esos proyectos que tienes. A tomar la dirección de tu barco y a seguir adelante. Ya habrá tiempo para descansar, ya habrá tiempo para dormir, ya habrá tiempo para celebrar. Por ahora es momento de trabajar signo de cáncer. Sigue construyendo. Eh, perdón, sigue eh, sembrando, sigue sembrando y abonando todos esos proyectos. Para que finalmente recojas sus frutos. Pero recuerda que todo es con paciencia. Tú quieres todo para allá, para allá, para allá, para allá. Y todo lleva su tiempo, signo de cáncer. Todo lleva su tiempo. Número de la suerte para el signo de cáncer. 2872, 7228. Vamos ahora.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 630-4823 Atrévete y déjate sorprender Leo Has venido de menos a más La semana inmediatamente anterior Empezó una semana muy pesada Pero ha sido una semana donde has venido escalando Y saliendo poco a poco de esos problemas que venías Has venido de menos a más Pero Si no haces los ajustes Vas a continuar en la misma Y con las mismas Conflictos Esta semana va a ser una semana un poco pesadita En el aspecto eh, De pareja En el aspecto sentimental emocional Te aconsejo Que evites conflictos, evita roces eh, Si en ocasiones No tienes la razón, quédate callado Quédate callado, tú sabes que tú tienes la razón Y eso es suficiente Para, crear conflicto, para no crear conflictos Recuerda que para pelear se si necesitan dos. Es mejor quedarse callado y darle razón, así no la tengan. Eh, Leo, también veo, eh, mira, mira cercano, cercano es cercano muy especial. Es muy especial eh, signo de Leo. Nos está indicando que todo, absolutamente todo, lo que usted ha construido con su pareja, lo que ha venido haciendo durante todos estos años, se te puede derrumbar si no hacen los cambios suficientes en tu vida y en tu relación de pareja. Tú sabes de qué cambio estoy hablando. Es el momento de dar el cambio, es el momento de dar el giro. Si quieres que realmente tu relación de pareja continúe. Le digo, hay alguien por ahí observando. Hay alguien por ahí que estás observando, cuidadosamente, sigilosamente, mucho cuidado que esto puede representar un robo, un atraco, una pérdida de documentos, una pérdida de papeles, una pérdida de algo de valor material. Tienes que estar muy pendiente de esto, una despedida, puede ser una despedida espiritual o material, eh, es inminente, vive el duelo pero también aprende a vivir sin esa persona, signo de Leo, Leo te marca definitivamente el arcano del regreso, el arcano del regreso, una despedida material. Hay alguien que se enfermo en tu familia o va a ser enfermo en el transcurso de esa semana. Y lamento decirte, pero la vida continúa sin esa persona. Trata de acompañar a esa persona por esos días, porque esa persona se va a despedir muy pronto de ese ámbito terrenal. Número de suerte para el signo de Leo, 7230, 3072. Continuamos con la lectura de la rueda zodiacal para las personas nacidas bajo el signo de...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 Esa persona del más allá, esa persona eh, que te dejó, esa persona que ya no se encuentra aquí en la tierra, ha estado muy pendiente de ti. Llamémonos que es un ángel, si se le puede llamar así, en medio de, de tu religión, de tu, de tu creencia. Pero te ha estado ayudando, desde el más allá ha estado muy pendiente de ti, en todos tus caminos, en todos los proyectos que has emprendido. Confusión, mucha confusión para esta semana, en todos los aspectos. Confusiones en el ámbito laboral, en el ámbito sentimental. Recordemos que estamos en, atravesando por un momento muy difícil por este tema del COVID-19. Debes de cuidarte bastante. No acudir tanto a sitios públicos y utilizar las medidas de bioseguridad. Eso te evitará eh, dolores de cabeza. ¿Tú quieres ir a ese sitio? Pues ve. ven. Tienes la capacidad para hacerlo. Tienes la forma de hacerlo. ¿Por qué no vas? Tú te lo mereces. Signo de Virgo, es el momento, si quieres ir acompañado, ve con tu pareja, ve con una amiga, ve con un amigo, pero lo puedes hacer. Signo de Virgo, te van a aprobar ese proyecto de estudio eh, universitario o de colegio o de eh, estudios superiores que tanto estabas esperando. Aprobado, te lo estoy decretando en el día de hoy. Signo de Virgo, una persona a futuro te va a llevar grandes sorpresas a tu vida. Buenas y malas Pero va a ser parte de tu vida De ahí en adelante Número de suerte Para el signo de Virgo 1861-61-18 Vamos ahora Con las personas nacidas Bajo el signo de Libra Y recuerde Que usted puede tener Su lectura de tarot personalizada Por medio de una videollamada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 Es una persona tóxica, una persona que todo el mundo le saca el cuerpo. No le des oportunidades a esa persona. No permitas que esa persona destruya la carrera laboral que tú has hecho con tanto esfuerzo en esa empresa. Esa persona se quiere quedar con su trabajo y a punta de chismes y de patrañas lo va a hacer si no toma cartas en el asunto. en Libra, veo a los hombres, Libra, que se van a acercar esta semana. Se van a acercar, por favor, cuando se acerquen a ti, me escribes al WhatsApp, que ya lo conoces, y te diré el paso a seguir. Puede ser que te conviene, como puede ser que no te convenga, ya en su momento, se lo daré a conocer. Signo de Libra. Libra, mira qué interesante, todo en regla. Mira, signo de Libra, ese proyecto de vivienda que tanto vienes buscando desde hace muchísimo tiempo, se va a cristalizar Hace muchísimo tiempo y te lo mereces además. Ese proyecto de vivienda, ¿cuánto llevas esperando por esto? Te felicito, signo de Libra. Por fin se va a dar esto. Y, pero mira qué especial. Por acá tenemos el arcano de la fortuna. Libra, es el momento. Ahora estoy en número de la suerte. Es el momento de empezar a jugar, empezar a apostar. A ti que te gusta apostar, que te gusta mirar y explorar este tema de la numerología. Es la semana para ti, signo de Libra. Estás un poco sensible, deja la sensibilidad deja esa susceptibilidad que por todo está llorando por todos está lamentando por todo está sufriendo bajan un poquito a esa sensibilidad signo de Libra el emperador el arcano del rey del emperador Libra el que a buen árbol se arrima buena sombra lo cobija y sabe de qué estoy hablando signo de Libra es una semana de muchos cambios de muchos cambios de muchas transiciones signo de Libra definitivamente el número de la suerte Número de tres cifras, muy pocas veces hable número de tres cifras y recuerda que ya te comencé hace unos segundos que es tu semana para apostar, para probar en suerte los juegos de azar. 174, 174 o 471. Vamos ahora con las personas nacidas bajo el signo de... Escorpio Y recuerde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 Que no sabe para qué llegó a la vida. En ocasiones siente que no sabe qué le espera. Pero usted tiene un propósito en la vida. Y para algo tiene que ser bueno, lo sé. Para algo se tiene que ser bueno, usted lo sabe. Usted sabe para qué llegó a este mundo. Únicamente usted lo sabe. Usted siente el llamado y se, y en su interior. Para algo tiene que ser bueno. Aferrarse de eso. En el signo de escorpio, aférrese a eso. Y sáquele provecho. Que por ahí es... Y sabe perfectamente de qué estoy hablando. recibirá muchas personas que le apoyen. Muchas personas que le den la espalda. Pero usted siga adelante. Ah, oh, pero mira qué especial. El arcano. El arcano del éxito. Y frustrado a la vez. Vas a tener muchos reveses. Te puedo contabilizar. Tres fracasos. Tres fracasos. Pero finalmente triunfarás. Número, para la, número de la suerte para el signo de Scorpio.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 320-696-2816 y más 57 315-630-4823 Atrévete y déjate sorprender Sagitario No sigas sufriendo por esa persona que ya no se ha conocido Lo veo aún recordando a esa persona ausente Esa persona que no es a su lado Esa persona que ya no tiene nada que ver en su vida ya, supérelo Sagitario, supérelo y viva su vida. Esa persona ya es su vida a un lado, aparte, entonces ya siga viviendo su vida normal, de una manera normal. Cambia la hoja, cambia el episodio. Sagitario, últimamente has estado muy, ya me no de alguna manera, de malas en el amor, pero no es tanto de malo, son sus actitudes, sus actitudes lo que hacen que la persona se aleje de su vida. Signo de Sagitario, eh, Sagitario. Estás muy conflictivo últimamente, muy conflictiva. No le coloques tantas peros al asunto y no le uses conflictos a, a los temas que son de la vida común, de la vida cotidiana. Veo una relación llena de pasión. En la próxima semana vas a conocer a una persona, hablo para los solteros. Una persona que van a empezar una amistad, una bonita amistad y después se van a ir envolviendo, envolviendo en una relación sentimental, amorosa, de mucha pasión no veo una relación sólida a futuro pero sí la veo en un corto plazo con mucha pasión, disfrutando, compartiendo muchas cosas pero no lo veo que vaya a compartir el resto de su vida con ustedes Sagitario por favor tome las cosas con calma no se me acelere tanto últimamente está andando a mil y quiere que las cosas le salgan inmediatamente pero las cosas no siempre son así y las cosas toman su tiempo. Problemas de cintura, hablando de la salud. Problemas en la cadera, la cintura, las extremidades. Signo de Sagitario. Préstele mucha atención a eso. No hagas fuerzas innecesarias, Sagitario. Diligencias en universidades, papeles con estudio. Todo eso se te va a dar en esta semana. Se te van a abrir los caminos. Te veo muy bien respetado para esta semana, Sagitario. El número de la suerte, 1728. 28, 17. Vamos ahora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 630-4823 Atrévete y déjate sorprender Acuario No esté rogando ni, la, ni lambiendo suelas para tener un ascenso laboral ni para obtener una oportunidad de empleo signo de Acuario Sus facultades, sus capacidades laborales y profesionales hablan por usted La oportunidad le va a llegar pero no está bien signo de Acuario que esté rogando, que esté mendigando y que esté eh, aspirando un ascenso laboral o un trabajo si se la pasa mendigando o en otras palabras, la le al jefe para obtener esa oportunidad laboral. Signo de Acuario. Eh, está viviendo un día de amor, un romance para las personas que tienen pareja. Acuario, aprovecha ese romance que está viviendo, ese idilio, ese romanticismo porque... No te va a durar toda la vida, sino Acuario. Disfrútalo mientras puedas, porque eso no va a ser eterno. Acuario, te sale el, arc el arcano de la justicia. De la justicia. Arcano. Eh, perdón, Acuario. Todo lo que tú has venido haciendo durante tanto tiempo se te va a dar. Pero todo a su tiempo. No desesperes. Con calma. Con calma y todo te llegará a su tiempo. Acuario, no aceches tanto Esa persona que te gusta o para los solteros No aceches tanto No te vuelvas tan intenso o tan intensa Que terminas aburriendo esa persona Signo de Acuario eh, Deja la vanidad a un lado Está bien la vanidad Pero a veces exagera Signo de Acuario A veces exagera Llegas a los extremos Y es bastante molesto para las personas En tu entorno Es hora de marcharse es hora de irse, ya, no más, final, final, no va más. Si no te va a en ese lugar donde estás, coge la curva y arranca que nuevos horizontes esperan por ti. El número de suerte te queda, 6236 o el 3662 para el signo de Acuario. Continuamos con esa lectura del tarot en el día de hoy para los nacidos bajo el signo de... Piscis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 Muy preocupante, delicadísimo, delicadísimo, delicadísimo. El arcano del mal. El arcano del mal, lo primero que te sale. Esa carta sale muy pocas veces. Muy pocas veces. Mucho cuidado que personas por medio de envidia, por rencillas, por celos, te pueden estar haciendo daño. Y no hablo de daño físico, hablo de daño espiritual. Magia negra, vudú, macumba... Eh, el cruce de caminos que se le cierran las puertas del éxito, mucho cuidado con esto. Oh, Pisces. Definitivamente tenía razón. Definitivamente tenía razón. Eso que venía sospechando es totalmente cierto. No le dé más vueltas al asunto. Yo se lo estoy decretando que esto es totalmente cierto. Pisces, no te olvides a todos los seres queridos. Vuelve a tu, a tu primer amor, a tus padres, a tus abuelos. No los dejes a un lado, más pendientes de ellos, por favor. Es cierto que las ocupaciones, es cierto que tu relación actual de pareja sentimental te absorbe muchísimo, pero no te olvides de tus viejos, no te olvides de ellos. Es mucho lo que le debes a ellos. Está bien que cargues con el peso de otros, signo de piscis. Está bien, pero no exageres. Eso no está bien cargar con el peso de todos. Todos se buscan para que les, les des consejos para que unitas asesoría, buscando un consuelo, buscando desahogarse, ¿sí? ¿Y quién carga con tus cargas? ¿Quién lleva tus cargas? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te escucha? Ojo con eso, signo de Pisces, no todo el mundo lo merece. El arcano del altruista, del altivismo, sí puedes alcanzar la venta. Esta semana vienen grandes logros para ti, pero por favor, signo de Pisces, colocando de su parte, colocando de su parte. De Pero no espera nada a cambio Últimamente estás dando, estás brindando Y estás esperando siempre algo a cambio No, simplemente de Que las cosas se devuelven Por causa y efecto Por su propio peso se te van a devolver Lo bueno y lo malo Número de suerte, número de suerte Para piscis 17, 46 46, 17 Te lo estoy decretando, 46, 17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 630-4823 Atrévete y déjate sorprender Capricornio, no tome las cosas como el escampadero, Capricornio Mucho cuidado Capricornio eh, Envuelto en problemas de faldas para los hombres En problemas de faldas Hay una mujer por ahí en la cuadra de tu casa o en el barrio Que te puede estar eh, llevando Si te dejas llevar Puedes estar perdiendo el hogar Y la Oh mira Capricornio La carta que nunca quiero que salga La carta de la maldad El arcano de la maldad Hay alguien por ahí que te quiere ver acabado Que te quiere ver arruinado Que te quiere arruinar te quiere acabar tu relación de pareja Esta carta es lapidaria Si quieres cuando termine eh, ese programa me pues puedes contactar y te digo qué podremos hacer porque es bastante notorio el, eh, el arcano del mal. Puede ser que te quieran acabar con tu relación de pareja o en el aspecto laboral y financiero. Eh, Capricornio, ¿qué más veo? ¡Ay, Capricornio! El que muchos se despide, nunca se va. Si quieres ya eh, alejarte de ese sitio, no te despidas tanto, Capricornio. No te despidas tanto. El que se quiere ir no se despide muchas veces Capricornio veo, Perdón, veo por acá el signo de Capricornio La luz, todo se te va a dar en esta semana Todos esos proyectos que has venido eh, programando Todo eso se te va a dar Muy bien respecto a esta semana No que tanto las decisiones Capricornio, no las posergue, no las demore Tome la decisión, si usted la tiene clara Y sabe que es lo que quiere, tome la decisión ya Número de suerte para Capricornio, 5568, 5568 o 6855. Eso es todo por hoy, amigos y amigas, en el programa Tarot y Predicciones. Recuerden aquellas personas que estén interesadas en una consulta por videollamada, me pueden contactar en los teléfonos que ya lo saben, a vía WhatsApp o a mi correo electrónico, atrévete y déjate sorprender. Para nosotros, será un gusto tenerlos en el próximo programa. Les hablo Víctor Tamía, no soy Villanera, desde ese maravilloso set. De tarot y predicciones. Atrévete y déjate de sorprender. Recuerde que usted tiene una cita con los astros en nuestro próximo programa. Los esperamos.